hola si estás viendo este vídeo antes de leer el post eres de los míos bienvenido seguramente habrás pensado que vas directo al grano si te pones con el vídeo yo opino lo mismo eh, bueno ya sabéis, yo soy pepe romera soy el que ha escrito este post que tenéis alrededor y lo que quiero es facilitaros predicando con el ejemplo eh, el contenido que os ofrezco en él eh, gracias a, a, a la oportunidad que me ha brindado vilma y su equipo de participar en este en este blog quiero ofreceros el contenido pues de una manera un poquito más como decía predicando con el ejemplo una manera un poquito más eh, directa. El objetivo de este post es eh, ofreceros cinco ideas con las que podáis eh, empezar con el vídeo, empezar con el vídeo marketing para vuestro blog, para vuestra empresa, para, vuestra, para vuestro pequeño negocio, vuestro producto sin que haya excusas, porque lo de las excusas yo ya me lo sé, yo mismo me las he autoimpuesto a menudo, eh, no vamos a entrar en eso porque ya lo he hablado en mi, en mi blog muchas veces, que es, hablamos de, de, de esas excusas que nos ponemos a nosotros mismos cuando no queremos hacer el vídeo, pero estamos seguros de que el vídeo pues, es muy bueno y muy positivo para nuestra estrategia de contenidos, así que directamente vamos a pasar a, a, las, eh, bueno, a las ideas que yo os voy a aportar. ¿Es para que las hagáis? No. Es para que penséis, para que digáis, bueno, eso no, pero a lo mejor esto otro que se me está ocurriendo a raíz de eso que me ha dicho Pepe sí que puede, sí que puede ser interesante. Entonces, en el post os hablo de, bueno, de las ventajas del vídeo, que creo que ya las sabemos todos, de, de, si estamos aquí creo que ya sabemos las ventajas que, que tiene el vídeo, pero también o sea, hablo, os hablo, por ejemplo, de... Empresas que están usando el, el vídeo lo están usando muy bien. Los vídeos tipo playground los vemos a diario en nuestras redes sociales y funcionan súper bien. De hecho, ya se están copiando tanto que hasta el propio Facebook está empezando a implementar cosas que pueden servir para hacer vídeos tipo playground. Eh, estamos hablando de, de Snapchat, no solo de la, de la propia red social, sino de el, el, la campaña de marketing que están usando para, para, para ofrecer sus gafas, los espectacles y luego por supuesto Ikea que siendo un, un formato más cercano a la televisión a mí me parece algo realmente eh, eh, digno de estudio como una empresa tan grande es capaz de parecer tan pequeñita pero bueno vayamos a las vayamos a las cinco propuestas que yo, que yo os hago cinco propuestas para empezar con el video marketing ya para que os pongáis con el vídeo para que os levantéis y, y cogáis la cámara cogáis el móvil como estoy haciendo yo ahora en serio, esto está siendo grabado con un, con un teléfono móvil y, y no hay más por medio. Eh, y os pongáis vosotros a, y vosotras a hacer vuestros propios vídeos. Es la, el objetivo, así que vamos con ello. Cinco ejemplos de video marketing. Bueno, he dicho, antes he dicho cinco ejemplos, quería decir, cinco propuestas, ¿de acuerdo? Cinco ideas, cinco estrategias de video marketing que podéis empezar a usar ya en vuestro negocio. La primera es el. Yo lo he llamado SVS, me lo estoy inventando, es cierto, pero el social video streaming, o social live streaming, video, como queráis llamarlo, emitir en directo a través de redes sociales. Yo llevo mucho tiempo con esto del video marketing. Y para mí, cuando empecé a ver en Periscope que se podía emitir directamente en la timeline de Twitter una, un contenido, pues como decía, que estaba sucediendo en ese momento, a mí me pareció una revolución. Eh, luego ha ido evolucionando hacia otras cosas y por fin ha llegado a Facebook con ese alcance mundial que tiene esta herramienta. Eh, ¿Cuál es mi recomendación? Mi recomendación es que primero lo probéis. A mí me gusta mucho Periscope. Estoy hablando mucho últimamente de Periscope Producer para, para conectarlo con OBS. Eh, ahora os hablo de eso. Y, eh, y ahora ha llegado Facebook y todo el mundo está con, pues, con las encuestas y con bueno con cierto tipo de contenidos a través de, a través de Facebook Live. Y también, por supuesto, a Instagram también, también ha llegado. Entonces, son muchas las plataformas a las que podemos emitir en directo. Mi recomendación, probarlas todas. Probar a emitir en directo en Snap. Uy, en Snapchat, no, precisamente Snapchat, que yo sepa todavía no ha copiado esta copia de... Es un poco complicado, pero sí que lo tenemos en Instagram Live, lo tenemos en Facebook, lo tenemos en Periscope. Probad a ver cómo reaccionan vuestras audiencias, probad a ver si gusta, a ver si entendéis ese lenguaje, ese lenguaje en directo, esa relación con, con la gente eh, en tiempo real. Os puedo asegurar que es muy emocionante. Luego, cuando ya le hayáis pillado un poco el tono, un poco el punto, una buena idea sería pasarse al, como decía antes, a OBS, OBS eh, Studio. En el, es un software gratuito y, y relativamente sencillo de manejar que os permitirá realizar emisiones más profesionales a través de, de, de ya otro dispositivo. Ya no estaremos tan atados a, a lo que vienen siendo eh, los dispositivos móviles pero sí que podremos, por ejemplo, conectar una cámara, conectar nuestra webcam, conectar varios dispositivos, hacer una especie de realización, bueno, es cierto que es, es, al principio puede ser un poco complejo, pero luego es muy, muy divertido, como decía, es muy, es muy cercano a la, a la televisión o a la realización televisiva. Entonces, pensad que la emisión en directo os va a ayudar a, a, a conectar, valga la redundancia redundancia la repetición, en directo con vuestra audiencia, preparad un buen contenido y estad preparados para... Cualquier pregunta, inconveniente, eh, imprevisto que pueda surgir, eh, yo os garantizo que va a merecer la pena. Webinars. ¿Qué es un webinar? Creo que ya todos los que estamos aquí conocemos a Vilma, conocemos su trabajo, conocemos el trabajo de muchos otros blogueros y, y personas referentes en cuanto al tema de la... Eh, bueno, del marketing online, de social media. El webinar o seminario online es el poder conectar con la gente a través de, de un... Webinars. Los webinars siempre son una buena alternativa, sobre todo si queremos conectar con un gran volumen, con un gran número de personas al mismo tiempo. Por pues, si acaso hay alguno que no lo sabe, aunque está explicado en el post, os lo digo, un webinar es un seminario online, es una charla, es un debate, es una entrevista, es eh, una formación a distancia, pero eh, contando con la interacción del público en tiempo real. Puede comentar, puede levantar la mano, le puedes dar pie, puede entrar con el micro y lanzar una pregunta, la oye todo el mundo, hay chats internos. Yo he impartido muchas formaciones a través de webinars, es muy divertido y muy interesante, lo que pasa es que sí que es cierto que los webinars son muy laboriosos, tienen mucha preparación, hay que conseguir llenar la sala, hay que conseguir mantener la atención, hay que, al fin y al cabo, siempre se busca una venta al final, hay que conseguir que la gente permanezca hasta esa oferta y que esa oferta les resulte atractiva, es mucho trabajo, por eso... Existe desde hace ya tiempo y muchos lo están usando en los webinars automatizados. Existe la posibilidad de hacer un webinar en directo, como decía, hacer toda la promoción, todo el trabajo, hacer una vez y conseguir vender X productos, pero también está la posibilidad del webinar, como decía, automatizado. El hecho de hacer un solo webinar y a través de ciertos programas que yo os explico en el post que podéis ver a mi alrededor cómo hacer un webinar que se reproduzca automáticamente en función de la interacción del usuario. Sabemos cuándo abandona la sala, cuándo entra, cuándo eh, termina y si tiene o no tiene esa, ese grado de interacción que nosotros estamos buscando. Esto permite el, el sacarle más partido a un webinar, pero claro, también hay que tener en cuenta que perdemos la interacción en directo, perdemos, el, como decía, esas interrupciones, esos comentarios, ese, ese feedback en tiempo real de los, de los usuarios, bueno, pues se pierde, pero a cambio pues podemos estar generando ventas gracias a un webinar que se está emitiendo automáticamente a las 2 de la mañana mientras nosotros dormimos, lo cual es bastante guay. Testimonios en vídeo. Esta para mí es la, una de las mejores estrategias, la más, una de las más básicas y de la más las, una de las más sencillas eh, de llevar a cabo. Muchos clientes me lo dicen, yo no sé qué hacer con el tema de la estrategia, con qué vídeos lanzo o qué digo en los vídeos. Bueno, vamos a ver si tenemos un, un, una serie, una cartera de clientes que están satisfechos, que están contentos con lo que hemos hecho con ellos. Es tan sencillo como coger el teléfono, buscar un sitio con buena luz, con buena acústica y grabarles un pequeño testimonio para que nos digan cómo les hemos ayudado a que su empresa mejore. Eh, ya sabemos que los usuarios se fían muchísimo de, de lo que otros usuarios dicen en, eh, en redes, entonces el hecho de poder mirar a la cara a alguien que está diciendo esta persona me ayudó en mi negocio, Va a dar muchísima confianza, credibilidad a, a, a nuestra marca, ¿de acuerdo? Así que es muy muy recomendable. Lo que sí que os recomiendo, como os digo en el, en el post, es que formuléis la pregunta adecuada. Os doy en el post algunos ejemplos, para que no sea demasiado típico ese testimonio, sino que rasquéis un poquito la parte más personal y así la podáis, eh, eh, bueno, dotar de un, un punto de originalidad a este. A este, a este testimonio que podéis grabar. Luego va directo a la página de testimonios, hacéis un vídeo, lo subís a YouTube, hacéis lo que queráis, pero que la gente se entere que estáis trabajando con otras empresas, cuanta más variopinta mejor, y que están contentos de vuestro trabajo. Veréis como detrás de ellos vienen muchos más. El vídeo interactivo. Hablamos de vídeo interactivo cuando a través de ciertas plataformas yo subo un vídeo y lo doto de zonas interactivas. Para que nos entendamos algo muy básico, en Facebook tenemos, perdón, en, en YouTube tenemos las anotaciones externas. Un botón de clic aquí para suscribirte, clic aquí para ir a mi página web. Eso es al fin y al cabo interacción. Y está muy bien. Pero ya existen ciertas plataformas que nos permiten. Eh, dotar a los vídeos de, de mayor grado de interacción, de que el usuario no, no solo tenga que hacer clic, sino que tenga que, por ejemplo, teclear su, uh, su correo electrónico. Eh, eso sería una buena estrategia. Si quieres terminar de ver este vídeo, este tutorial, esta entrevista, este, esta masterclass que te estoy regalando, déjame tu correo electrónico. Algo tan sencillo como eso puede hacer que nuestra lista aumente considerablemente. Hay bastantes plataformas, yo os he seleccionado unas pocas, tres concretamente en el post, que permiten hacer vídeo interactivo. Mi recomendación es que las probéis y que veáis cómo puede encajar en vuestra, en vuestra estrategia. Si sois blogueros, si sois eh, eh, gente que depende de una lista de suscriptores para hacer crecer un negocio, es algo muy, muy recomendable. Así que, pegarle un vistazo y poneros manos a la obra. Llegamos a los tutoriales. Eh, ¿Quién no ha buscado cómo hacerse un nudo de corbata? ¿Quién no ha buscado una receta de cocina? ¿Cómo arreglar una, un electrodoméstico? Un, ¿Cambiarle el aceite a, a la moto? Eh, los tutoriales son una fuente inagotable de, inagotable de, de, de tráfico, a mí me, me gustan mucho, siempre me, me parecen muy útiles y aunque cada vez hay más, tenemos que pensar si nuestro nicho tiene esos, esos videotutoriales que podrían ayudar a nuestra comunidad o si nosotros podemos hacerlo. Cuando hacemos un video tutorial no nos tenemos que preocupar de que ya haya otros tutoriales o que incluso sean más complicados o más complejos que los nuestros. Tenemos que preocuparnos de a quién nos estamos enfocando y normalmente nos enfocamos o nos centramos en personas a las que podemos ayudar, que están eh, digamos, a un nivel igual o inferior que el nuestro de conocimiento y a los cuales les podemos echar una mano. Tutoriales hay muchos de pantalla, de mundo real, eh, incluso algunos un poco, un poco bizarros como os cuento en el, en el, en el post, pero eh, se trata de encontrar qué podemos publicar nosotros que le resulte de utilidad a aquellos que nos siguen. Entonces chicos, cinco, cinco eh, estrategias de video marketing para empezar hoy mismo. El vídeo en directo, los webinars, los testimonios, el vídeo interactivo, los tutoriales... Son cinco opciones de las cuales yo no os recomiendo escoger una y a ver qué pasa... Eh, os recomiendo diseñar una estrategia que más o menos se, se acople a que vosotros pensáis que va a gustarles a vuestra comunidad y probad, si tenéis que hacer un vídeo de cada probadlo, ya llegará el momento de acertar con el que más eh, encaje con vuestra comunidad y apretar más en esa línea, pero por lo menos ese abanico abrirlo y probar a ver cómo encaja con vuestros seguidores, estoy seguro que si apostáis por el vídeo en breve vais, a, bueno, vais a, a quedar muy satisfechos y vais a querer hacer más porque eso es otra cosa que tenéis que saber, que hacer vídeo engancha, Chicos, espero que os guste el post, os veo en los comentarios, suscribiros, escribidme, mandadme flores, haced lo que queráis.